Soy Lisenia Candelo, Lisha o Liz Candelo para que sea más fácil de recordar. Vengo de Buenaventura, llevo 37 años en Bogotá, 27 años en el sector automotriz como mejor asesor Renault del país y pues eso para, para una negra y mujer en el sector automotriz no, no es fácil pero logré, logré ser el mejor asesor Renault del país hasta la fecha y Soy parte de este biodiverso país, el más diverso del planeta, porque también hay que incluir al ser humano diverso, al ser humano eh, que tenemos el ADN más diverso, biodiverso del planeta. Yo soy ese, ese resultado de, de la mezcla de ADNs de esta raza ecléptica, donde mi abuela era paisa y mi abuelo negro. Y, y, y a la vez mi abuelo era Zambo porque mezcla de negro y, y, e indio, entonces aquí estoy, yo soy la mezcla de todos los mundos todas las razas de este universo.